Muy buena gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video para este canal Esta vez vamos a hacer una nueva video las... La video número 7000 que hago en el canal 700.000, no de sé ya, me perdí No sé cuantas veces reacciones desde que empecé el año Y bueno, vamos a hacer una nueva video a un canal la padoya animal En 3 ¿no? en CGI Que bueno, que es el canal Bifro Bifroji, algo que yo si lo pronuncie bien, capaz lo se mal y bueno ya es de Dragon Ball Z, no de shopping fighting la pelea en shopping la sería pelea en el centro ¿eh? comercial como quieran decirlo y bueno vamos a ver esta pavia animada solo como 3 minutos más y bueno si más lo voy a dar play y comenzamos. okay esto no de nuevo thanks for coming to the store with me 18 and 21 i need to find chichi something nice okay. I'm going to eat my own. No I'll have to find some cute wrapping for myself. I What? guess I'll get some candy for myself. Why did you come along, Vegeta? You know why. We're supposed to come and get us anytime. The audio, no? audio sounds a I'm, I'm not waiting. waiting. Come on, guys hmm let's see what candy shall I get <laughs> I would love to have every candy in this store <laughs> what what the hell are you doing here who are you talking to I'm getting candy from here too <laughs> I can't take it anymore <laughs> <Oops>. <laughs> can't take it anymore <laughs> what are you doing here? Who sé que este personaje, digamos esta fighter, creo que es la fusión de 921. Ahora marco los oídos. I can't Ah, estuvo buen. What is the baby set? ¿Qué otro color de la ropa? ¿Está de rojo? ¡Vegeta, Miz needs you. ¡Fine! ¡Vamos a get a You ¡Vamos a hey, I'm sorry, Vegeta! ¡Oh, azul. Un poquito tosco, pero bueno, Why are they fighting over a little accident? don't. What am I? Go time it, yellow haired woman. Give us. You two white haired bubblegum. Who are you talking to? ¿Qué? ¿Sabrás si está bueno? No, la verdad no entendí ese filme Ok Aparte su no se trabajó bien para Bueno, no. eh, Estuvo bien el video, pero... Estuvo ok Y bueno, creo que... A ver la animación está bien no y y la voz sí está un poco medio el audio es medio distinto pero creo que es uno de sus primeros videos no porque este de hace como dos años <risa> eh, pero bueno tuvo la animación Ahora dejo dejar el video original bajo la descripción para que lo vean por su cuenta y también me percaté de algo ¿no? me percaté de algo de que el, la animación de CGA eh, animación de CGI lo hace primero a la base de un cómic lo comí un fan, me ¿no? que los fans y bueno, acá hay uno que ya me lo encontré de pedo de ahí y El del vídeo anterior, ¿no? Yo ya había reaccionado, no me acuerdo, en qué pero voy a dejar la tarjeta acá. ¡Sí! Nah, es igual. Es igual a la del 3D, de ¿no? Se lo salió después, obviamente. Pero de ahí se originó, creo. Acá el canal Bulma, bueno, bon, con hijita Bulma se dio la traducción, no sé. Y bueno, acá están los cómics. Acá están los cómics, toda la paboya. Y acá está. Una que ya vimos, pero vamos a ver. ¿Qué es esta? De ahí salió. De ahí había reaccionado la animación 3D. es igual si es igual ya es me ha me hicieron like y también me no, no me percaté la primera vez que lo vi pero es que la referencia ya de simulator donde la piba estaba obsesionada con el con el chico el senpai así que, que se entiende obviamente ahí estamos una vez más y ya terminado con el Okay, ya puedo los subtítulos. and beautiful, please be my wife. Hola, prima. I it, Mr. Kaba. But, but I have to test your proposal. Yes, you can marry this. Tell me, Kaba! A Will you still marry me, even if I'm like this? Yes, I'd still marry you. my Mother, father, I have a wonderful news. Okay. I brought home a bride. Meet my fiance. Es <ríe> Vegeta este que está ahí <ríe> <ríe> Ok se cansaron <cásalo. ríe> ¿Es cool. ¿Eh? <ríe> ¿Qué? Me ha a la censura Ok Ma eso no me lo esperaba like eh... y ok si sí, una sugerencia ojalá Big Frog la anime te come solo una sugerencia <ríe> y ok creo que lo dejamos acá gente espero que por lo menos te haya entretenido esta reacción bueno, estoy un poco apurado porque tengo que juntarme con unos amigos y bueno ya y bueno, vamos a dejar el video hasta ahora porque son ya las 12 de la tarde. Así que bueno, eso es todo amigos. Soy Yosultima, dejar los videos originales abajo en la descripción para que lo veamos por cuenta. Y sin más que hablar me despido, soy último y nos vemos en un próximo video. Bye, chao. ¡ es un enfermo, amigo!